vida se nos va un segundo, aletargado, sin paciencia, enfermos con enfermedad, sin diagnóstica. Cosas nada fáciles de explicar, familias te lo cuentan y no puedes sonreír y por empatizar. Todos buscan un plato con su pan. ¿A quién le importa el prójimo si plata te ingresa? Realidad superficial, humanidad estancada como animal. Con basura día a día la mente te ceban y acabarán con tus ideas viejas o nuevas, marabica demente mucho por la provincia el lugar. No impresionan tus malas caras al hablar. Vive la vida siempre sin plan de sabio es. Escuchar de tontos, no responder y callar. Quedarse sin hablar aun cuando pueda. Muchos desearían tanto solo con poder como podría ser plasmar ideas en un papel. Levantarse por la mañana de nadie depender seguir las cosas por uno mismo y poder crecer, la vida es muy simple, para quien presupone que se encuentra bien, sin poder dormir cada dos por tres, por cuidar a quien lo necesita, y no por quedarse pensando mí el tiempo que no escribo de la nada, ya nada me inspira como antes, paranoia que me pasan por para variar a la escapada, siempre ausente en El momento incoherente Solo busco aliviar el subconsciente No busco dinero en cuenta el corriente Ya no son cuatro oyentes Encantado de conocerte Cada vez soy más fuerte Un saludo para el en mi corazón siempre Aunque ya no pueda verte Solo queda reconocido si en la vida todo fluye como un vaso que se vierte, nadie sabe de la muerte, vive libre, ser consciente, solo queda caminar, solo vivir el presente, no parar de caminar para saber la verdad, aprender de los errores y volverse a levantar, apreciar las pequeñas cosas que te puedan dar, no buscar la avaricia que esa cosa se va a quebrar. Toda la sabiduría al viajar. Conocer a otras personas que te ofrezcan amistad. Progresar en tus logros, suerte no se olvidará. Proponerse ponerse meta para alcanzar la felicidad. Siempre ser consciente de tus actos y no ser uno más. Del rebaño de ovejas que controlan con maldad. Vive el día a día al máximo y no pierdas nada. Al final del camino nos podremos encontrar. Encontrar. Yo, yo, MS. -E. José Rx, en la base 1, no 2, no nadie. nadie.